2030. Hoy conversaremos sobre el ODS 6: Agua limpia y saneamiento. Completamente seco se encuentra uno de los más reconocidos puntos del turístico Parque Siete Tazas en la región del de Maule. A eso se suma la preocupación que existe por el avance de los deshielos en los principales glaciares que están ubicados en las cercanías de Santiago. Son las postales que van dejando la sequía y la escasez hídrica en nuestro país. La sequía que ha asustado a gran parte del territorio nacional en la última década ha puesto en evidencia el déficit hídrico que se ha producido debido a la disminución de las precipitaciones y la evaporación de lagos, embalses y cultivos. Pero este panorama local también se proyecta internacionalmente. Así queda en evidencia en el objetivo de desarrollo sostenible número 6, agua limpia y saneamiento donde se señala que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático. Una proyección similar se observa para Chile, según el estudio Actualización del Balance Hídrico Nacional, desarrollado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, en conjunto con la Dirección General de Aguas en el que proyecta que para el 2030-2060 el cambio climático generaría una reducción de los caudales medios anuales que podría llegar hasta un 25%. ¿Cómo se traducirá esa menor disponibilidad de agua en su acceso universal y equitativo? ¿Qué medidas se están adoptando para evitar un mayor estrés hídrico? ¿Qué políticas públicas se requieren implementar para adaptar los territorios a esta nueva realidad? Hoy lo analizamos junto a la Académica del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. La ingeniera civil hidráulica Jimena Vargas. Jimena, si pudiera hacer un análisis global de la situación hídrica de Chile hoy, ¿cómo la describiría? Yo diría que la situación está regular, ¿ya? Eh, Desde el punto de vista de, de las precipitaciones, estamos claramente en déficit, excepto en la parte norte de nuestro país, entre Arica y Iquique Calama, donde ha caído la fecha mucho más de lo que cae en un año normal. Desde Antofagasta hasta Curicó, los déficits son súper importantes, podríamos decir que tenemos un déficit entre 70 a 90% en las precipitaciones, y desde Chillán al sur, estos disminuyen a, entre un 20 y un 40%. Sin embargo, desde el punto de vista hidrológico, la situación eh, se ve todavía bastante normal, en relación con el valor esperado en el, al mes de abril, aunque existen lugares que tienen un déficit que podríamos denominar moderado, aproximadamente en la región del Maule, y también en algunos casos podríamos decir que es un déficit extremo. Los niveles en los embalses son, también indican una situación deficitaria en general, y la, la nieve nos muestra una situación de superávit, entre los 30 y los 37 grados eh, acá en nuestro país. Ahora, tenemos que recalcar que desde el punto de vista hidrológico estamos recién empezando el año hidrológico en toda la parte eh, centro de nuestro país, o sea, lo, las precipitaciones parten en teoría en abril y los caudales también empiezan a aumentar eh, aproximadamente en esa fecha, entonces todavía no sabemos cómo va a ser nuestro año. En esa línea hay conceptos que tienden a usarse como sinónimos, como es el caso de sequía y escasez hídrica. Sin embargo, no son lo mismo. ¿Nos podría explicar sus principales diferencias? Eh, primero, tenemos que decir que sequía... Tenemos distintos tipos de sequía. La sequía, primero, la meteorológica, que es debido a un déficit en las precipitaciones, con respecto a un cierto nivel base, que lo que decimos es, es corresponde al año normal, y que usualmente es el promedio de las precipitaciones que ocurren en, en, en promedio en 30 años. Desde el punto de vista hidrológico nos referimos más bien al déficit de cautales, o sea cuánta agua escurre en un río y, y ahí influye la, las características de la región donde está inserto el río las precipitaciones, la temperatura, la velocidad del viento, la humedad relativa, son índices que nos indican eh, si hay sequía hidrológica o no. Y posteriormente podríamos decir existe la sequía agrícola, que ya es cuando hay un déficit de agua en el suelo propiamente, tal, además de las precipitaciones. La escasez hídrica se refiere más bien a la falta del recurso que puede ser para, para un determinado uso, ¿ya? que puede ser eh, una falta del recurso en forma natural o debido a una mala gestión o a la falta de infraestructura. ¿ya? Pero está eh, referida a los usos que tiene el agua, ¿sabes? no hay agua para un determinado uso. Entonces no es, no es lo natural, por así decirlo, puede ser también artificial la escasez hídrica. ¿No sabía que esta zona en abril fue nombrada zona de escasez hídrica? No, no tenía idea. ¿No sabía? No. Pero, ¿qué significa este decreto? Decretar escasez significa abrirle la puerta a la asistencia extraordinaria por parte de las autoridades de varias cosas que son de común conocimiento. Intervenir en la distribución de agua para que esta se haga de una manera equitativa entre, los, eh, entre las personas que están sufriendo el riesgo. Eh, tiene una, un contenido de poder autorizar la extracción de agua de algunos puntos sin tener el derecho eh, constituido y eso es una ventaja que en la inmediatez de la emergencia le resuelve el problema a la vida de las personas. Y respecto al manejo que han tenido las autoridades de la sequía y la escasez hídrica que afecta al territorio nacional, ¿cómo lo califica las medidas adoptadas a la fecha como los decretos de escasez? ¿Han sido suficientes para la magnitud del problema? Yo creo que se han ajustado a la legalidad vigente. Incluso en algunos casos eh, yo entiendo que la, la Dirección General de Agua ha hecho algunos esfuerzos adicionales, por ejemplo, en, entiendo que en la cuenca de la Concagua eh, hubo un acuerdo entre los usuarios de ocupar, dejar de ocupar los fines de semana el agua, que a lo cual ellos tienen derecho, ¿ya? para que los usuarios de aguas abajo pudieran tener entonces agua para... Eh, los distintos usos, principalmente agrícola. Y desde el punto de vista del, de lo que es el agua potable, yo diría que eh, los sectores donde hay déficit eh, hay problemas de gestión. Pero no sé bien si la parte eh, gestión la maneja las municipalidades, en algunos casos o la empresa de agua potable propiamente tal cuando está en la situación en que estamos. Digamos. Pero me tocó a mí en una visita hace, eh, cuando fue hace dos años atrás, en la zona de Petorca, eh, me tocó ver cómo sacaban agua de los pozos para abastecer los camiones aljibe y llevar eso al, para la, distribuirlo a la población. A pesar de que en esos lugares tienen un sistema de agua potable, podríamos decir urbano, que debería abastecerse de forma natural, pero era insuficiente la cantidad de agua que, que traía la fuente. Usted mencionaba que la escasez hídrica puede generarse por situaciones artificiales. En ese sentido, ¿de qué manera los principales sectores productivos nacionales como la minería y la agricultura han aportado a la escasez hídrica? ¿Cómo califica el manejo que hacen esas actividades productivas del agua? Ah, el, desde el punto de vista agrícola, yo diría que es lo que más puede influir, porque eh, son los mayores usuarios. O sea, en todos los países eh, siempre ocurre que del orden del 70 a 80% del de agua disponible es usado para la agricultura. Eh, la, la minería en algunas partes es... Eh, es mucho menos demandante desde el punto de vista de la cantidad. Y yo diría que las grandes empresas en el norte de nuestro país principalmente eh, han solucionado su problema con el abastecimiento de agua de mar, utilizando plantas de desalinizadoras que, que son menos demandante de tratamiento o tratamiento distinto al que tiene el agua potable para efectos de los procesos mineros. En cambio, en la, en la agricultura, eh, el problema no es de la misma agricultura, sino que de la forma que se tiene en nuestro país de asignar los recursos, diría yo. ¿Por qué? Porque eh, en general, en una cuenca, los usuarios de de, del recurso están divididos en secciones, ya entonces existe la primera sección del río, la segunda sección, la tercera sección, y cada uno de ellos eh, tiene eh, derechos eh, que se supone son de cada una de las secciones, pero cuando el usuario de aguas arriba eh, usa toda su agua, que, a la cual tiene derecho, esta agua... Eh, a lo mejor la planta no la necesita en forma completa y se recupera aguas abajo, lo que no usa la planta. Cuando existe un, una menor cantidad de agua, es mucho menos lo que escurre hacia aguas abajo. Si se mejora la tecnificación en, eh, la eficiencia de riego, es decir, se usa riego tecnificado, que es lo que siempre se incentiva, los Usuarios de aguas arriba vuelven a utilizar toda su agua porque han plantado más superficie para el riego. Entonces no se recupera agua hacia aguas, los usuarios de aguas abajo. Y ese es un problema del sistema, de la forma en que se han asignado los recursos. Entonces la, la Dirección General de Agua en algunos casos ha, ha hecho acuerdos con los usuarios de Aguas Arriba, como decía, para que liberen los recursos en algunas épocas de, de la semana, y con eso se tiene una mejor distribución del agua en forma espacial, pero eso debería ser casi como automático para mi gusto. Usted lideró el estudio Actualización del Balance Hídrico Nacional, cuyas proyecciones respecto al periodo 2030-2060 son poco optimistas. ¿Es posible evitar los escenarios que se describen en esta investigación? Depende a quién nos refiramos que, que va a evitarlo. Pero eh, yo creo que la situación va a seguir más o menos el camino que ahí se proyecta, mientras eh, de, de aquí al 2050 en realidad casi todos los modelos proyectan más o menos lo mismo, los modelos climáticos que, no, que nosotros usamos, proyectan más o menos lo mismo, independiente del escenario que se utilice para hacer las proyecciones. Pero la forma en que de, eh, del año 2050 en adelante ya empieza a verse algunas eh, disminuciones, eh, dependiendo de las medidas que se hayan tomado en el periodo Tal como vamos ahora, es porque la, las medidas no se han tomado como debieran haberse tomado para no tener el escenario más desfavorable que fue el que nosotros usamos. ¿Y, y quiénes son los culpables de, de que esas medidas no se hayan tomado? No, no somos nosotros, no es nuestro país. Eh, difícilmente nosotros vamos a lograr a lo mejor lo, lo que nosotros hemos propuesto Pero países como India, China y Estados Unidos son los principales productores de CO2 Y, y ellos eh, mientras ellos no disminuyan su producción Los escenarios van a, van a seguir siendo más o menos parecidos y, y todos ellos indican una disminución de la precipitación Un aumento de temperatura acá en nuestro país, de manera que las consecuencias son clarísimas. Si, si hay me, mayor temperatura y llueve, llueve hasta más alto en la cordillera, por lo tanto vamos a tener menos nieve, y al tener menos precipitación, que es lo que se proyecta, vamos a tener menos volumen total de agua anual en, escurriendo por los ríos. Ese es más o menos el panorama que que se espera y que mientras no cambie la producción de CO2 no haya mitigación, difícil que eso se, se satisfaga de otra forma, digamos, que se recupere. El agua es un elemento indispensable para la vida. Sin embargo, más del 40% de la población mundial padece escasez de agua y miles de millones de personas tienen enormes dificultades para acceder a agua potable de calidad y saneamiento. Frente a estas proyecciones, la ONU ha desarrollado la llamada Agenda 2030, donde la meta 6.1 del ODS-6, Agua Limpia y saneamiento, es de aquí a 2030 lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. ¿Cree posible que frente al actual escenario que vive Chile y a las proyecciones que usted ha realizado y nos comentaba, se pueda cumplir con esa meta? Yo separaría lo que es el, el recurso hídrico mismo de lo que es el agua potable. O sea, una cosa es la disponibilidad natural del recurso hídrico y la otra es el acceso al agua potable. Son, va, si van por caminos paralelos, diría yo, ¿ya? No, no, eh, no juntos necesariamente. Eh, nosotros acá en, en Chile nos van a vanagloriamos de nuestro acceso urbano al agua potable, que es de un 100%. Según todos los indicadores es así. Sin embargo, desde el punto de vista rural, estamos en forma deficitaria. Y es, es difícil satisfacer al 100%, para mi gusto, al, en cualquier, prácticamente en, en cualquier meta que nos pongamos como año, porque... Eh, la particularidad que tiene lo rural es que es bastante disperso en el espacio. Entonces, que todos tengan el acceso es muy difícil para mi gusto. Eh, lo que habría que lograr en ese caso es como cambiar la, la ruralidad a espacios más concentrados. Y no eh, eh, tener las viviendas en sectores están dispersos entre sí, porque es muy costoso que todos tengan agua potable en forma directa, ¿ya? O sea, eh, la situación de camiones aljibe, que es la situación para ir a lugares más alejados, eh, es una, una solución como pre, muy precaria para mi gusto, entonces las, las soluciones tienen que ser de otra forma y eso se logra en, cuando uno vive como digo yo, en, en, en forma más agrupada, los, en, en un pueblo, en una villa, no tan disperso. Y siguiendo con el tema del agua potable, ¿qué fuentes alternativas de agua potable se podrían desarrollar en nuestro país, tanto para el consumo humano como para su uso industrial? Eh, yo creo que nosotros tenemos una ventaja eh, y que acá no ha sido aprovechada a plenitud, eh, que es usar el agua de, de mar directamente, desalinizar o desalar. En un caso estamos hablando de usar el agua directamente y en el otro estamos hablando de usar agua que no está en el mar mismo, sino que está en el suelo cerca del mar, que es lo que se usa eh, porque es más, eh, menos costoso, por así decirlo, ¿ya?, entonces, eh, yo creo que nosotros tenemos que, de alguna manera, hacer investigación a, para tener, eh, más, que sea más barato, menos costoso, los procesos. Que hoy en día todavía siguen siendo caros, pero nunca tan caros como en épocas pasadas. Eh, recordemos, por ejemplo, que las mineras están usando agua de mar para efectos de sus procesos industriales. Ahora, ellos se supone que tienen un retorno eh, económico bastante más alto que, que la agricultura en algunos casos, pero eh, las demandas de, para el agua potable son mayores en el sentido del tratamiento que la de los procesos industriales y de la, para la parte agrícola también. Calidad del agua, que, tiene que eh, tenemos que tratar el agua salada, tenemos que hacerlo en forma mucho más costosa para el agua potable que para otros procesos, para otros usos. Pero respecto al tema de la desalinización, eh, si bien tiene muchos aspectos positivos, también tiene un lado negativo que tiene que ver con toda esa sal que queda después del proceso y que no puede ser de vuelta al mar porque eso de alguna manera también daña los ecosistemas y la biodiversidad. ¿Cómo se puede lograr ese equilibrio entonces de factores para, por un lado, aprovechar esa gran disponibilidad de agua, pero por otro, no no generar un mayor perjuicio al haya perjudicado medio ambiente a propósito del cambio climático. Yo creo que hay que gestionar bien los, los dos recursos, lo que vamos a tener disponible de agua dulce ya y por otro lado la, el, el agua salada y, y de alguna manera gestionar. Eh, y encontrar alguna utilidad a, esa, a, a esos residuos no deseados. ¿ya? Yo creo que en, en general eh, hoy en día a mí me ha eh, como maravillado la, la capacidad que tiene el ser humano para encontrar usos insospechados de, de, de residuos, digamos. o sea, todas estas personas que reciclan y retiran le retiran a uno los desechos que uno no quiere, ¿ya? Eh, ellos no sé cómo los lo reutilizan y, y se las ingenian de alguna manera para sacar provecho. Y, y la sal, bueno, la sal siempre va a ser materia, aunque dicen que es negativa para la salud, ¿ya? pero eh, al, alguien le va a encontrar algún uso, yo creo, adecuado. Es mucho más probable que tengamos agua potable a partir de agua de mar y que dejemos algún residuo y que nos preocupemos de tratar ese residuo también, de alguna manera. No esconderlo. Y ahora, desde el punto de vista legislativo, ¿qué leyes, según su opinión, debería tramitar el Congreso para contribuir a un mejor manejo de los recursos hídricos del país? Yo creo que el, lo que debiera existir a nivel de cuencas es un consejo un, donde participaran todos los usuarios y ellos decidieran cómo van a utilizar el recurso en su cuenca, eh, que no sea necesariamente eh, igual para todos. Ya, o sea, las cuencas del norte son distintas de las cuencas del sur tienen mucho mayor variabilidad en el, a lo largo de, del año y eh, durante, de un año a otro. Las cuencas del sur son mucho más homogéneas en ese sentido, como que uno piensa que siempre, siempre hay agua en el sur. Claro, uno va y ve el río eh, lleno, a plena capacidad, tranquilito lo ve, y en el norte ve un riachuelo, un esterito que corre apenas. ¿eh? que uno lo puede cruzar dando un, un paso. El río Loa ¿ah? tiene un metro de ancho en algunas partes, así que se puede cruzar sin mayor problema. Y es así, pero cuando viene con agua eh, en crecida es eh, caudaloso. Y creo que para ver cómo se usa el agua, a lo largo de un cauce deben existir estas comisiones en las cuales todos los usuarios eh, tienen voz y no solo aquellos que tienen más derechos en este minuto son los que pueden tomar las decisiones. Y eso es lo que la, la debería ser constitucionalmente, no sé cómo habría que ponerlo. La constitución política vigente no tiene un apartado especial sobre recursos naturales o medio ambiente. Sin embargo, sí es posible encontrar una alusión directa y explícita a la situación del agua en el artículo 19, número 24, inciso final, que está enmarcado dentro de la garantía de la propiedad. Y pensando en la necesidad de promover el uso y consumo eficiente del agua, ¿qué mensaje cree que sería necesario transmitir en una campaña de concientización a nivel nacional? Yo creo que los, ahí tenemos que decir que en el futuro vamos a tener menos disponibilidad de agua en forma natural, de manera que tenemos que investigar sobre el uso eficiente y aprendamos a ahorrar, a ahorrar, eh, me refiero a ahorrar el agua, en el uso del agua, no, no ahorrar en el sentido económico necesariamente. Muchas gracias Jimena por conversar con nosotros.